Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo se crea un acceso directo a la calculadora tanto en el escritorio como en la barra de tareas. Para la barra de tareas es muy sencillo porque solo tenemos que buscar lo que es la calculadora en el buscador, en la lupa. Escribimos cal. Con eso nos vale. Cuando la tengamos aquí, le damos al botón derecho del ratón y nos sale directamente la opción de anclar a la barra de tareas. Ya la tengo aquí, como veis. Ahora vamos a crear un acceso directo en el escritorio. Pulsamos en un espacio vacío. Le damos al nuevo elemento. Acceso directo. Escribimos cal. Sí, como yo. Punto exe. Le vamos a dar a siguiente. Esto lo renombramos a calculadora. Finalizar. Y aquí está. Ahora con un doble clic se abre la calculadora. Y de la barra de tareas también ya está. si os ha gustado pues dejarme un like o algún comentario también puede dejar cualquier duda muchas gracias por la visita un saludo